Otra patología que nosotros nos complica mucho es la tuberculosis, que ahora ha tenido un repique sí, sí. por la pobreza, por la promiscuidad, por, por, por el hacinamiento, por HB. la progresión del HIV, que es tremenda. Este, eh, la hipertensión, cuando el sí. paciente tiene eh, familiar, el padre, la madre o algún hermano hipertenso, tiene predisposición cuando, con la diabetes, por ejemplo, la obesidad, que también, o la obesidad, que son... Este,